Hola, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión comenzaremos a ver el editor de propiedades. Dada la extensión que tiene este editor, le voy a dedicar dos vídeos, ¿de acuerdo? Así que vamos a dedicar un primer vídeo a ver la primera parte eh, que compone las diferentes pestañas que forman pues, lo que es la parte de las escenas y, y el entorno, y en un segundo vídeo me centraré en el resto de, de pestañas que quedan disponibles, que están dedicadas a los objetos, los datos de objetos, restricciones, etcétera, con lo que trabajamos en la escena. ¿De acuerdo? El editor de propiedades es este editor que tenemos aquí, ¿Vale? Y que está compuesto de un encabezado donde tenemos un casillero de búsqueda simplemente y una serie de opciones para sincronizar la información con el editor Outliner o Lista. ¿Vale? Me estoy dando cuenta de que esto lo tenemos puesto una vez más en español, así que dejadme que os lo ponga en inglés. Eh, inglés. Perfecto os comentaba eh, las opciones de sincronización con el editor de listado o outliner esto qué significa bueno pues sí, que si queremos que las opciones que nosotros toquemos o parametricemos aquí tengan eco aquí vale simplemente en, en la región principal de este editor si hay algo que lo hace eh, significativamente diferente al resto de editores, es que está compuesto por un compendio de un montón de pestañas. ¿vale? Estas pestañas son necesarias porque la cantidad de información que tiene este editor tiene que ser clasificada de alguna manera. Y no solo está por las propias pestañas, sino que cada grupo de pestañas eh, están orientados a, un, a una determinada Circunstancia, ¿no? Tanto es así, en la, no, no siempre con todas las pestañas, en algún caso de ellas, ¿vale? Eh, os decía que tanto es así, pues que quitando la primera, todas estas pestañas que tenemos hasta la bolita del mundo, están en un grupo que se denomina escena o scene, ¿vale? Y todas las pestañas que tenemos aquí abajo están agrupadas en un grupo que se denomina object u objeto. ¿De acuerdo? Bien. La primera pestaña que tenemos a la vista es la pestaña de las opciones de la herramienta activa y del espacio de trabajo. Y aquí lo que vamos a tener es un grupo de configuraciones de las propias herramientas activas que tengamos seleccionadas en nuestra pista 3D. ¿vale? La vista 3D, los diferentes modos. Ahora mismo tenemos las eh, opciones de la herramienta de selección, pero si se eh, tomo la herramienta de transformación, por ejemplo, aparecerán eh, opciones propias de esa herramienta. ¿De acuerdo? Luego tenemos un, eh, un apartado para el espacio de trabajo, donde para determinados modos dentro de la vista 3D vamos a poder eh, personalizar qué add-ons queremos que estén activos Implícitamente solo para este eh, modo, ¿vale? Si no hay nada seleccionado va a tomar la configuración global de nuestro Blender, pero si tenemos aquí cosas seleccionadas va a activar ciertos eh, add-ons o complementos según nuestro gusto o nuestra necesidad, ¿vale? La siguiente pestaña ya forma parte de ese grupo de escena, vale, es esta de aquí, que es eh, son las propiedades de procesamiento o eh, propiedades de renderizado, de rendering, vale. Y aquí lo que vamos a tener son un montón de opciones dedicadas a configurar y parametrizar eh, diferentes eh, ámbitos de nuestro motor de renderizado. Como ya os he explicado en vídeos anteriores, Blender dispone de tres motores, ¿vale? Uno es el motor Eevee que nos muestra más o menos en tiempo real o en un tiempo aproximado a la realidad, eh, pues una composición de nuestras escenas y las podemos renderizar y podemos tener resultados muy muy buenos. ¿vale? Warbench, que es el motor por defecto con el que nos muestra eh, objetos sin ningún tipo de texturizado ni nada es decir lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla esto es workbench vale y cycles que eh, tiene propiedades de, de ray tracing vale y eh, tiene pues por todo lo tanto diferentes opciones de configuración y parametrización que los dos motores anteriores en función al motor que seleccionemos, pues todos estos paneles que tenemos aquí van a variar vale no todos a lo mejor algunos de ellos o puede que todos ¿vale? y eh, con eh, cada uno de estos paneles contienen opciones específicas del motor de renderizado que tenemos parametrizado vale todo esto lo vamos a ir viendo en detalle cuando hablemos precisamente eh, sobre el, estos diferentes motores en la sección que tengo prevista para renderizados vale eh, no voy a abarcar todas las opciones que contiene el editor de propiedades aquí, porque si no, no haría dos partes, haría mil. Sería increíble. Entonces, en diferentes vídeos a lo largo de todo el curso vamos a ir viendo un poquito más en detalle cada uno de estos paneles. De hecho, ya hemos visto algunos si has estado viendo vídeos anteriores. ¿Vale? Y... Eh, mmm, es probable que cree nuevos vídeos en secciones que ya pensaba que tenía cerradas para completar esta parte que no está desarrollada, ¿vale? en, en las diferentes secciones de conceptos generales y primeros pasos, ¿vale? De acuerdo, la siguiente opción que tenemos a la vista es las opciones o las propiedades de salida. Aquí lo que vamos a tener son todo lo, toda lo, la parametrización eh, dedicada a cómo queremos que sea el resultado que tenemos con nuestro eh, procesado, ya sea una imagen fija, una secuencia de imágenes o una propia eh, animación ¿vale? de vídeo. ¿vale? Y aquí podemos parametrizar con qué resolución queremos que salga, eh, cuántos fotogramas queremos que, que se re, eh, rendericen, eh, dónde queremos que se produzca la salida, en qué formato, con qué calidad etcétera vale todo eso lo vamos a tener aquí también lo veremos eh, cuando eh, acometamos toda la parte de procesamiento de, de nuestras escenas de acuerdo aquí tenemos opciones de las capas de visualización vale que son eh, opciones que están orientadas al momento en el que eh, vayamos a renderizar si queremos renderizar una determinada capa vale y aquí lo que vamos a poder es parametrizar algunos de los filtros eh, dedicados a las capas de visualización, bien, eh, si queremos que sea renderizado o no sea renderizado una determinada capa, ¿vale? O si queremos que solo la capa que tenemos activa sea la que se renderice, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es la capa activa, ¿vale? La, la capa de visualización activa, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo creara una capa diferente, la renombrara, y la cambiara, pues las propiedades serían de la capa de visualización que tengo ahí. ¿Vale? Aquí tendremos pues, eh, diferentes parámetros dedicados a eh, cómo queramos que se comporte esta capa a la hora de ser procesada ¿Vale? y eh, algunas opciones adicionales más. Ya eh, casi casi por último nos quedan las propiedades de escena, donde eh, vamos a poder configurar para la escena que tengamos activa aquí, ¿vale? En este momento, pues con qué cámara queremos que se eh, configure por defecto, eh, el fondo que queremos que tenga, etcétera. ¿no? Incluso aquí también podemos parametrizar con qué unidades queremos trabajar en nuestra escena. Esto es un parámetro que a lo mejor nos puede interesar en un momento determinado, al principio de un proyecto si eh, vamos a tratar de reproducir algo que es eh, extremadamente pequeño, como podría ser pues una joyería o eh, unos pendientes o alguna cosa así y el proyecto se va a centrar solo en eso entonces a lo mejor nos interesa que las longitudes en lugar de ser en metros sean en centímetros por ejemplo ¿no? o si vamos a realizar un procesado o un trabajo mejor dicho un proyecto de pues una urbanización o demás pues en lugar de ser metros a lo mejor lo que nos interesa es que sean kilómetros ¿no? las unidades de medida bueno, podemos configurar aquí Datos relativos a la gravedad, datos relativos a configuración global del audio, si queremos añadir audios en nuestras escenas, que lo podemos hacer, vale, eh, parámetros eh, relativos a animación y rigging también, que los podemos aquí eh, global, de forma global configurar y, y poco más. Y luego ya nos queda la parte del entorno. Y con esto acabamos ese grupo de pestañas dedicadas a la escena. En el entorno lo que vamos a poder configurar son eh, diferentes eh, parámetros globales, tales como la iluminación de la escena, eh, el fondo que queremos que tenga nuestro, nuestro entorno en el que nos encontramos, ¿vale? Y eh, algún parámetro adicional más, ¿vale? Con esto no hemos acabado. Todavía queda una pestaña que no está apareciendo aquí y no está apareciendo porque no tengo ninguna colección seleccionada en este momento. Vamos a seleccionar la colección por defecto y fijaros que aparece esta pestaña que tenemos aquí. Es una pestaña que está dedicada a las propiedades de las colecciones y en ella vamos a poder eh, configurar o parametrizar eh, todas eh, las restricciones que también podemos hacer aquí. Recordar. Cuando estuvimos viendo el editor de Outliner, aquí podíamos seleccionar con qué restricciones queremos trabajar. Y para que veáis, por ejemplo, voy a marcar la Selectable, ¿vale? Selectable, y eh, veis que está aquí marcada. Si yo indico la colección activa, ¿vale? La que tengo seleccionada eh, en la, el panel de propiedades, le indico que no es seleccionable, fijaros, ¿vale? Bien, la dejo como estaba y ahora eh, sigo contando. Aquí lo que tenemos es para hacer un, un desplazamiento de, de instancia. ¿vale? Lo que nos va a permitir es aplicar un desplazamiento a una colección instanciada con respecto al origen de la colección original. Esto nos puede interesar en, en momentos muy puntuales y nos puede solventar la papeleta. Es una funcionalidad muy útil y cuando, cuando es necesaria, y, pero es una funcionalidad que no es habitual o asidua que tenemos de ella, ¿vale? Tenemos también opciones de línea de arte, ¿vale? Lo veremos también en la zona de cuando eh, eh, hablemos de Chris Pencil, ¿vale? Y poco más. Y ya con esto concluimos ya así, ¿vale? Toda esta primera parte del vídeo, ¿vale? Esta, cole este, esta pestaña eh, no Forma parte de ese grupo de pestañas de escena que os comentaba antes. Ese acaba aquí. Esta es una pestaña independiente, igual que lo era esta otra. ¿vale? Ahora vamos a ver en el próximo vídeo esta parte de aquí, que es el grupo de pestañas de objeto, donde vamos a poder parametrizar eh, propiedades del propio objeto, así como configuraciones relativas a los datos de objeto, restricciones, modificadores, texturas materiales, ¿de acuerdo? Así que nada, toda esa parte la vamos a ver en un segundo vídeo. Bueno, chicos, chicas, sed buenos, portaros bien.